Hola chicos, mi nombre es Yadira y nuevamente estás en otro video de mi canal de YouTube y en esta ocasión voy a traerte un video demasiado, demasiado rápido, te prometo que este video sí va a ser rápido y quiero hablarte de dos productos para el cabello que compré recientemente y de cuáles son mis impresiones con estos dos productos. El primero que tenía muchas ganas de comprar ya desde hace rato es este de Garnier Fructis, que es el de Hair Food de Aguacate. Y este producto nos promete primero varias cosas. Primero nos dice que um, es para cabello seco y es una fórmula vegana. Entonces, nos dice que eh, es 98% biodegradable, o sea que es amigable con, pues con el ambiente, que no tiene siliconas, no tiene parabenos y no tiene colorantes artificiales. Lo cual, eh, lo de los colorantes artificiales, pues es verdad. De hecho, lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Es así una consistencia totalmente... un color totalmente blanco y una consistencia pues bastante como... pues como de cremita, ¿no? O sea, igual si lo, si lo viéramos así a simple vista, podría parecer una crema para el cuerpo. Y... pues sí tiene un olor, sí tiene un olor. Según yo no huele aguacate porque se supone que esta es de aguacate. No huele aguacate, o sea, es como... Pues yo diría que hasta huele como a plátano, ¿no? O sea, que de hecho creo que sí hay como de la misma línea de, de Hair Food de Garnier. O sea, sí hay como, como una que es de plátano. Y esta a mí me parece que huele a plátano, pero no. Se supone que es de aguacate. Ok, eh, honestamente no tengo tanto tiempo usándola, mm, eh, tengo aproximadamente dos días usándola y pues la verdad eh, es mm, buena, entre comillas, um, no le hizo daño a mi cabello, entonces no puedo decir que es mala, pero yo sí esperaba un poquito más de humectación, de hidratación, porque como ustedes se pueden dar cuenta, mi cabello es bastante bastante mmm, esponjado es esponjado porque es ondulado y si lo cepillo pues se me esponja completamente entonces pues ustedes ya se pueden dar cuenta en cámara que, que sí, que necesito hidratación para las que todavía no, no saben el cabello seco tiende a, eh, a esponjarse, sobre todo si lo tenemos ondulado o rizado como el mío, porque le hace falta hidratación. Entonces yo esperaba que este producto me ayudara a hidratarlo o a humectarlo y que de esta manera pudiera controlar un poquito más el frizz, esta niña traviesa. ...que pudiera controlar un poquito más el frizz. <risa> no puedo dejar de ver a mi gata. Um, y sí, o sea, sí, sí me lo humecta un poco... ...pero al ser de aguacate, yo esperaba que, lo, que me lo humectara mucho más. Incluso yo lo que quiero hacer es como... ...agarrar un aguacate, o sea, un aguacate normal de los que nos venden en cualquier supermercado... Eh, machacarlo y mezclarlo con esta y a lo mejor puedo tener así un mejor resultado. Eh, sería interesante, sería bastante, bastante interesante. Yo creo que de esa manera mi cabello quedaría muchísimo, muchísimo más humectado. Si agarro un aguacate y literal me lo aplico así en el cabello que si solamente uso este tratamiento. Entonces, este, pues no es malo, me gusta, pero sí esperaba un poquito más de este. Habrá igual que también probar las, la, los otros productos de la misma línea de Hair Food. Ya ven que hay como uno de plátano y otro creo que es de sandía. Pues a lo mejor también sería bueno probarlos para para ver qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Pero eh, um, lo que sí me gusta de este producto es que se puede usar eh, de tres maneras diferentes. Aquí nos dice que como crema de tratamiento, o sea, literal, que si te, estás llama si te estás bañando después de tu shampoo, aplicas este, lo dejas actuar un minuto y ya después te lo enjuagas que es como yo prefiero usarlo. Como acondicionador, después del shampoo, aplica en el cabello desde la raíz hasta las puntas, enjuaga, que viene siendo casi lo mismo que el primero, y como crema para peinar, o sea, ya después del shampoo, del acondicionador, este, colocarlo en el cabello húmedo y que no se enjuague. Esta última forma, la verdad, no la he probado, pero pues también sería interesante ver Cómo trabaja eh, aplicándose como crema para peinar. Entonces, este, pues este es como mi, mi reseña rápida de este producto. Ok, así. Y eh, también quiero hablarles de otro producto que me compré recientemente, del cual honestamente yo también esperaba más y tampoco puedo decir que es malo porque no es malo, de hecho es bastante popular entre la gente que, que lo consume, pero para mí, la verdad, eh, yo siento que no hizo grandes cambios en mi cabello. Y estoy hablando de esta ampolleta, es la famosa ampolleta dolo de bambú de la marca Alfa Parf Milano, que por cierto yo he usado otros productos de Alfa Parf y me han gustado bastante, como los tintes, este, otros tratamientos, otros shampoos de Alfa Parf y la verdad es que son muy, muy buenos. Esta, esta ampolleta yo la compré porque se supone que dice que es para, eh, que es reestructurante. Entonces, al ser reestructurante, yo pensé o quería que mi cabello se volviera como más ondulado o más chino. Um, pero no, <risa> no, la verdad es que no vi absolutamente ningún efecto con esta ampolleta. O sea, también no quiero ser injusta, es, solamente me la he aplicado una vez. Y la gran ventaja que tiene esta ampolleta es que, si se dan cuenta... Eh, viene como en, o sea, si sí es, eh, sí es una ampolleta, pero es más bien como un frasco pequeño. Eh, a diferencia de otras ampolletas, esta tiene una tapita que la puedes girar y te puedes aplicar el producto que necesites y ya una vez que, que lo termines de usar, porque te va a sobrar, eh, no te lo vas a gastar todo en una sola puesta, la verdad sí te va a sobrar y pues ya tranquilamente le coloca su tapita y ya lo puedes guardar para la próxima puesta obviamente pues no quiero desperdiciarlo lo voy a seguir usando y si observo algún cambio que me llame la atención en mi cabello con el uso de esta ampolleta pues se los voy a hacer saber pero eh, pues ya con el primer uso honestamente no vi como absolutamente ningún cambio la verdad sí me pone un poco triste o a lo mejor soy yo la que no lo he sabido usar. Yo al ponérmela, la, me la puse después del baño con el cabello completamente húmedo y me puse la ampolleta y mmm, no enjuagué el cabello que es así como me lo recomendó la chica que, que me lo vendió en, en la tienda que es una tienda especial de, de productos para estética. De hecho, la, la marca alfaparf, Parf no la encuentras en supermercados, solamente la encuentras en tiendas o estéticas eh, pues justamente dedicadas al cuidado de, del cabello. Eh, y bueno, pues la voy a seguir usando y les voy a estar informando si observo algún cambio importante en mi cabello, pero por ahora la verdad sí esperaba un poquito más de esta ampolleta. Para mí el cuidado del cabello es bastante, bastante importante porque eh, como se pueden dar cuenta en cámara, mi cabello sí tiende a esponjarse. Esto se debe a que mi cabello es ondulado, no es completamente rizado, es ondulado. Y para las que tenemos el cabello ondulado o rizado, eh, nos pasamos el cepillo en el cabello seco y se nos esponja. O sea, cada vez que nos peinamos se esponja bastante, bastante el cabello. Ah, aquí la solución para nosotras es que mmm, no lo peinemos, lo cual pues suena bastante uh, raro. No peinar el cabello. Um, yo sí me pasé el cepillo <risa> y por eso me quedó así si se pueden dar cuenta a pesar de que me pasé el cepillo sí se nota un poquito las curvas de mi cabello antes de que me lo cepillara esta mañana se me enroscaba se me enroscaba bastante bonito pero pues también se veía algo desaliñado porque pues obviamente acababa de, de despertar entonces no quería hacer un video con, con el cabello así, eh, pero eh, pues sí, si se dan cuenta todavía se notan un poco las curvas que, que tengo en el cabello y sí, sí se nota bastante esponjado. Afortunadamente ya no lo tengo tan maltratado porque ah, tiene un par de días que me lo corté, salió todo lo maltratado. Y eso me ayudó a que se vea más saludable y que también el cabello se le noten más las curvas. Quiero hacer en cámara un experimento, experimento porque no lo he hecho antes, pero pues vamos a ver qué tal funciona esta mascarilla como crema para peinar, ¿ok? ok Um, yo lo que traje aquí es un agua termal de la marca AVEN. Um, estas agüitas dicen que son muy buenas que porque son aguas termales de Francia y pura mercadotecnia o no sé, no sé, a lo mejor si sí tienen como, como algo especial que las otras aguas del mundo no tienen. Se supone que este producto es para la cara, pero pues si es agua, pues no veo algún problema en que lo pueda aplicar también para el cabello. Ok, agua termal, en base a presión, puede reventar si se calienta, no fumar, no perforar. Ok, pues aquí no dice que no la puedo usar en el cabello, pero bueno, ustedes ya estarán viendo el resultado. O sea, lo que estoy haciendo es humedecer mi cabello para que de esta manera me pueda aplicar un poco de... ¿cómo se llama? Pues de la mascarilla de Garnier. Y de esta manera usarla como crema para peinar y a ver si... y a ver si de esta forma... A ver si de esta forma se me calma un poco todo el frizz que traigo. Okay, ya quedó bastante húmedo. Y por qué no también para la cara, que se supone que es para lo que realmente es esta agüita termal. Y vamos a agarrar un poco de este producto. Okay, a ver, lo voy a agarrar así. Tampoco me voy a emocionar porque no quiero que el cabello me quede, ups, demasiado pesado. Así va a ser así una cosa súper, súper ligerita. Okay. Y vamos a ver qué tal funciona este producto como crema para peinar. Me da bastante curiosidad tengo también que comentarles que yo suelo usar una crema para peinar y me la coloco antes de, no, después de bañarme cuando el cabello está completamente húmedo y esa es la crema para peinar de sedal para rizos porque como tengo el cabello ondulado, prefiero usar productos que sean para rizos en vez de usar productos que sean para cabello lacio. Entonces, eh, obviamente, pues mi cabello ahorita está húmedo por, por la agüita termal que le puse. <risas> eh, y pues, bueno, así quedaría por el momento, pues también habrá que ver cuál es el resultado cuando se seque el cabello. Obviamente, pues está húmedo ahorita, pues obviamente se va, se va a bajar el frizz, pero pues vamos a ver cómo queda una vez que se seque. Y bueno, pues como les prometí, este es un video demasiado rápido. No los quiero aburrir demasiado y los veo para el próximo video, que seguramente será la próxima semana. Bye.